Esto se vuelve una cosa de un como un partido de fútbol. Pasan esas elecciones que no son del todo transparentes, pasan esos escrutinios que aparentemente están supervisados y aún así quieren más. Porque, ojo, no solamente lo que pasó aquí de más o menos un promedio de lo que hay en alcaldías y en gobernaciones, un promedio del 100%, el 70% lo cogió el, el régimen chavista entonces el problema está aquí no es solamente lo que ellos ganaron y de la forma que lo ganaron sino que no contentos con esos también se quieren quedar con otras dos gobernaciones que prácticamente ya se sabe que la tienen perdida pero ellos están haciendo las artimañas habidas y por haber para quedarse con esas dos gobernaciones una de esas donde era la tierra natal de Hugo Chávez el problema radica aquí es quieren pan y pedazo y el resto debajo el brazo ¿Cuál es el cuento? O sea, quieren seguir atornillándose a las buenas o a las malas, pero no sé, lo que me causa mi inquietud, me causa curiosidad y es de lo que yo hablaba en noticias pasadas de que cómo va a ser que la veeduría por parte del, de la comunidad europea va a dar unos resultados en febrero, ya cuando ya se hayan postulado, ya cuando ya estén atornillados en, en su curul, con que salgan a decir, no, es que no nos parece que era legal, no nos parece que fue transparente, con eso no soluciona nada. Aquí toca darle la solución ya. ¿Y cuál es la solución? Que a pesar de que no fueron unas elecciones totalmente transparentes, ni totalmente libres, aún así se están aceptando las condiciones para que se elijan los alcaldes y las gobernaciones. Pero vuelvo y digo, ¿se quedan con el 70%, un 10% que queda volando de, de abstinencia y un 20% con el que se queda la oposición y aún así quieren robarse en las otras dos gobernaciones? No entiendo. Y ahora, ¿cuál es el papel que está jugando aquí la comunidad internacional? ¿Cuál es el papel que está haciendo la Unión Europea? ¿Cuál es el papel que está haciendo la Corte Penal Internacional? ¿Cuál es el papel que está haciendo los derechos humanos? ¡Hombre! O, o se aclara o no se aclara esto Tiene que haber algo real y algo latente Esperemos que aunque sea esto Salga a lucir a la luz pública como una forma legal El régimen de Maduro quiere ganárselas todas a las buenas o a las malas Tras el reclamo de la oposición La Junta Electoral de Venezuela finalmente tendrá en cuenta Todas las actas para definir al gobernador de Barinas. Tienen que haber unas actas porque independientemente a que eh, Maduro haya mandado colocar un mole de ejército y de policía para no dejar entrar a esos estados a, a una manifestación, independientemente tiene que haber unas actas donde sencillamente se esté definiendo. Así se gane por 50 más 1, pero así se gane por un voto. Aquí la diferencia estaba sobre los 700 votos. Esperemos a que esto llegue a un feliz término y que sea un término verdadero y legal. Cuatro días después habían sido adjudicados los cargos de 11 de los 12 alcaldes de los municipios en la región, faltando tan solo el cargo de gobernador y el del alcalde o alcaldesa del municipio de Arismendi. El Consejo Nacional Electoral anunció este viernes que la Junta Nacional Electoral, la JNE, se encargará de totalizar las actas faltantes en la elección de gobernador en el estado de Barinas. ¿Por qué es tan importante? Es una pregunta que la gente se hace en la cabeza y ya les vamos a explicar. Pero antes de eso los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios porque gracias a ustedes seguimos dando olor aquí y seguimos siendo los chismosos del paseo. ¿Pero por qué es tan importante esta gobernación? Porque es la cuna del fallecido presidente Hugo Chávez y que el chavismo se disputa con la oposición tras obtener resultados muy ajustados entre ambas fracciones. El Consejo Nacional Electoral, por unanimidad, se tomó tras evaluar las condiciones complejas de los sitios inhóspitos a las que corresponden las actas faltantes y el vencimiento de los tiempos legales establecidos. Hasta el viernes la Junta Regional de Barinas había juntado los cargos de 11 de las 12 alcaldías de los municipios de la región, faltando tan solo el cargo de gobernador y el del alcalde o alcaldesa del municipio de Arismendi al que corresponden las actas faltantes. Hay una cosa que tenemos que dejar en claro, que independientemente a todo, uno hace un equivalente ya llegó a escrutinio más del 85% quedaría un 15% teniendo más o menos un promedio de los faltantes uno sabe si puede llegar a superar o a nivelar al contrincante al parecer esto aquí ya hay un ganador y el ganador fue el opositor pero ¿qué pasa? ¿Que aquí están haciendo marrulleras? No sé a dónde va a terminar esto, pero esto no se ve limpio. Para tomar dicha decisión, el Consejo Nacional Electoral evaluaron las alternativas establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales LOPRE y su reglamento, por lo que optaron por lo establecido en los artículos, óigase bien, 146 de la ley. 365 y 367 del reglamento de acuerdo al artículo 146 el sistema de elección de los consejos legislativos, municipales y juntas parroquiales es el de mayoría relativa de votos válidos obtenidos en la respectiva región o circunscripción, o sea, si vamos a mirar la parte legal, esto no hay vuelta de hoja, el ganador fue el opositor mientras que el artículo 365 establece que una vez finalizada la votación las juntas electorales de la zona tienen, oígase bien, 48 horas para totalizar y emitir el boletín definitivo, sin que las juntas de zona encargada del recuento hayan logrado establecer el resultado definitivo. Oígase bien, si no se definió en el, entre lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la Junta Nacional Electoral podrá dar según el artículo 367, podrá adjudicar y proclamar de una vez un ganador porque no hubo vuelta de hoja. Si estuviera afectado de inminente peligro el normal desarrollo del acto de totalización o resultara imposible la realización o cuando no se utilizare el sistema automático de totalización. Desde el pasado lunes las juntas regionales y municipales ya habían adjudicado 22 de los 23 cargos de gobernantes y gobernadoras y de 332 de los 335 alcaldes y alcaldesas y que para hoy solo quedan por adjudicar los correspondientes a la alcaldía de Arismendi y la gobernación de Barinas que para el régimen de Maduro es como un... como un un pilar, como una, un, una columna, para ellos es importante eso. Entonces ellos quieren ganársela a las buenas o a las malas. Como consecuencia de esta decisión, las altas faltantes deben, deben ser remitidas por el Plan República formado por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la Junta Nacional Electoral. Vuelvo y digo, si es por ley, el el martes tendría que haber sido el resultado, no pasó el domingo, se dio un plazo de 24 horas al lunes, no pasó el lunes, se dio un plazo de 24 horas más al martes, no pasó nada, llegó el viernes, no pasó nada, entonces según el artículo que nos indica acá el 367 podrá proclamar de una vez un ganador, entonces aquí qué se está esperando A que el señor Maduro o a que sus secuaces consigan votos chimbos Y los coloquen ahí o le quiten al otro Y vengan y los pasen para este lado para que ellos ganen sí o sí Es una buena pregunta pero toca hacerlo ya Además aclaró que el Plan República es absoluto responsable Por el traslado de las actas Y que debe responder por la integridad de las mismas Esperemos que el Plan República no sea un grupo amañado de Nicolás Maduro o que sea uno más arrodillado como el fiscal Tareo, como Vladimir Padrino, como Jorge Rodríguez, como todos esos señores. Porque o si no, ahí sí nos lleva el que nos trajo. A la parte legal ya ganó, ganó la oposición, ganó esa gobernación. Así digan que Chávez nació allá y que todos aman a Chávez, sí, pero Chávez ya murió y el muerto al hoyo y el vivo al bollo y sencillamente las cosas tienen que ser claras en este momento no podemos estar llorando por los que se fueron sino por los que quedan que son los que están aguantando la física hambre y los que están pasando las duras y las maduras ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad